Me voy derechito, derechito, sin escalas, de Tucumán a Buenos Aires, porque allá, sabes quién me está esperando? ¿Quién te está esperando? Eduardo Pierce, nuestro Mirá. amigo y corresponsal desde Buenos Aires. Edu, bienvenido, buena jornada de miércoles, ¿cómo estás? Abrazo Tucumán, buen día, buen día Eva, buen día Carlos, a todos los oyentes y equipo. Muy bien, pesada la mañana. Eh, ...gris pero con una temperatura ya bastante elevada... ...arriba de los 26 grados con 33 de máxima... ...ayer llegó a 37, ardía la ciudad de Buenos Aires... ...y con varias noticias... ...por un lado se cumplen ocho años de la muerte de Nisman... ...todavía sigue el misterio, se mató, lo mataron... Lo instigaron a suicidarse, recordamos fiscal del caso AMIA que había denunciado connivencia entre Argentina e Irán para tapar o para no seguir investigando de lleno el caso AMIA. Recordamos que para la gendarmería lo mataron, sin embargo para la Corte Suprema de Justicia se mató, todavía el caso sigue en la justicia. Hoy la AMIA y la DAIA, que son las comunidades judías más importantes de la Argentina, repudiaron lo que ocurrió e insisten en que Anisman lo mataron. Mm. Milani, el ex jefe del ejército del gobierno de Cristina Kirchner, negó integrar una mesa militar de inteligencia. Es porque la oposición había apuntado en medio de los carpetazos que se vienen dando entre oficialismo y oposición, habían dicho que estaba al frente de las escuchas ilegales, causa que recordamos la oposición también las tiene en manos de Mauricio Macri. Hoy una uno de los temas del día tiene que ver con los piqueteros. Por un lado, no solamente porque están preparando una medida de fuerza algunos eh, movimientos sociales que tienen a piqueteros que se quedaron sin planes. Recordamos que el gobierno uh -huh. levantó momentáneamente mil planes del potencial que habrían sido otorgados en forma irregular y cuyas personas no fueron al ANSES a hacer el trámite de empadronamiento. Pero este no es solamente el tema y las medidas de fuerza que se vienen. Es que ayer Mario Igi, uno de los llamados varones del conurbano, de hecho un intendente peronista, quizás el que más planes entregó en su vida, o cambió de parecer o hay que ver qué pasó por su cabeza. Lo cierto es que llamó pagos, dijo que los piqueteros no querían trabajar. Bueno, lo, lo preocupante es que inmediatamente el fuego amigo, de mano de Grabois, uno de los líderes de los piqueteros, dijo que en realidad Igi estaba enojado porque no tenía chofer para la palopa terrible Digo, más allá de la interna que puedan tener dentro del peronismo o entre ellos, este tipo de mensaje lo que nos preocupa o nos deja a la gente de bien pensando es cuántas cosas no sabemos de la política. Porque digo, ¿será una chicana de Grabois o es real todo lo que se dice o se habla? Lo cierto es que quedaron entera de juicio los movimientos sociales en una interna donde vaya uno a saber cómo termina, pero además un dato que no es menor. José Cepaz, para la gente en Tucumán, uno de los distritos más pobres del conurbano. ¿Prósperos en obra pública? Sí. Igi, uno de los varones del conurbano, que ha estado con diferentes gobiernos peronistas. Pero uno de los que más planes ha entregado, de un día para el otro, son vagos los que cobran planes. Digo, esto genera, obviamente, repudio dentro del propio peronismo. Por claro. eso digo, las repercusiones. ¿Y ¿Ibas a decir algo, Eva? No, no, digo, claro, y me quedé sorprendida también con esta declaración de Grabois, eh, porque la verdad es que ahí ya están hablando de narcotráfico también claro, eh, con, esta, claro. con esta declaración mm. y se tiran con de todo, básicamente. Por eso pensamos, vos imaginate, haya sido en una chicana, si esto pasa dentro del propio llamado fuego amigo, todo lo que no debemos saber. Ojo, también de la oposición que calla. Es decir, sabemos que no todos los políticos son iguales porque esto estaría peor todavía. Eh, hay muy buena gente, pero digo, el silencio de los buenos tampoco sirve. Debe, debe haber mucha gente que sabe de qué habla Grabois o de qué habla Iggy y no se y se callan, hay como una especie de cofradía que no es lo bueno en la política por eso quería resaltarlo uh -huh. el otro dato importante tiene que ver con la canasta básica que es noticia hoy 152 mil pesos para no ser pobre un dato que también es importante y es real, el salario mínimo en Argentina está en menos de 80 mil estamos hablando de un crecimiento de gente que no llega lamentablemente a fin de mes de un crecimiento de la pobreza en el país, y Capitanich levantó polvadera también dentro del propio peronismo porque el gobernador ...el gobernador del Chaco pidió al presidente que utilice los decretos para reformar, tanto la Corte Suprema, de, de poner más énfasis en que haya más integrantes, pero también de reformar el Consejo de la Magistratura, que le recordamos a los oyentes, es un organismo que se creó en el 94 con la reforma de la Constitución, que es el que elige y que puede destituir un juez, es un organismo sensible. Bueno, hay muchos que dicen que por decreto no debería ser manejado esto, otros dicen que sí, que es la manera en la cual el presidente hoy se tiene que mover, porque ya la oposición había dicho que no van a tratar ningún tema importante dentro del Congreso si seguía la investida por parte del gobierno. Así que bueno, hoy el informe desde Buenos Aires es un poco más político partidario y con estas cosas que a veces asustan, pero es lo que tenemos. No nos olvidemos que los políticos no vienen de África, ¿no? Es parte prácticamente el reflejo de la sociedad. Pierce, bueno, como siempre, gracias por, por estar con nosotros aquí en el 7 Radio Tucumán. ¿Y el tiempo cómo está, ya, Edu, además de, de, de esto que es bastante picante? Digo, ¿el tiempo cómo vienen ustedes? <risa> bueno, hoy 33 de máxima. Bien. A esta hora 27, el cielo está cubierto en gran parte de la capital y del conurbano. No se habla igual de lluvias. Sí. Dicen recién para viernes o sábado, pero igual, Carlos, eso no significa que vaya a bajar la temperatura. Las máximas entre 32 y 38. Así que, bueno, mucho calor. Bueno, calorcito. Te mandamos un abrazo grande y gracias por estar con nosotros siempre. A ustedes, un abrazo enorme, gracias.